Bueno, yo de definir no puedo definir, porque es tan, tan vasto esto, ¿no? el término ocupa un espacio tan grande, de tantas cosas tan diferentes, yo para mi entendimiento utilizo algunas claves para discernir qué es jugar y qué no es jugar, cuándo alguien juega y cuándo no juega. De entrada, uno puede jugar con cualquier cosa en cualquier momento, eh, cualquier cosa puede ser un juego pero también cualquier, la misma cosa puede ser una tortura, eh, si a un niño en la escuela le obligan a como castigo o como ejercicio para aprender a cuando vaya a casa escribir del 1 al 1000 esto se convierte en una tarea eh, tremendamente cansina, eh, que no se ve el final nunca, eh, una tortura en definitiva y que muchas veces no se termina o se la hace el padre o la madre, ¿no? Pero un día eh, mi hija Julia me viene cuando era pequeña y me dice Aita, yo quiero escribir del uno al infinito. Y se cogió unos cuadernos y unos papeles y empezó esta tarea. Para ella era un placer. Es decir, que ya hay un factor de entrada que es una cosa. Puede ser juego o no, depende de las condiciones. Y la primera condición es que surja de una necesidad eh, o que surja de una imposición que venga de fuera o que venga de dentro, pero a veces un niño puede querer jugar a una cosa que aparentemente viene de dentro, pero que ha sido condicionada ya. O sea que es, a veces es complicado esto, ¿no? La misma cosa puede ser siempre, pues eso, una tortura o un juego y depende de otras condiciones. Por ejemplo, eh, si se da o no se da una conexión emocional profunda. Es decir, si lo que viene es de fuera, aunque luego parezca que surja dentro, no suele tener esa conexión emocional profunda y ves que es una tarea que, que se abandona, en cambio cuando hay esa conexión emocional profunda no se abandona aunque haya eh, eh, esfuerzo, que haya que derrochar energía, agotamiento, el ejemplo del agujero para mí es muy claro. Eh, Hacer un agujero de un metro cúbico en el campo era una tortura aquí, en, en este país, en la guerra civil. Cualquier bando sacaba a un preso a medianoche, lo llevaba al campo y le, le daba una pala para que cavara un agujero. Y el que lo cavaba ya sabía que era su sepultura. ¿no? ¿Puede ser o es una, una, un, un placer, una pasión, un, un juego? Pues yo lo veo en la playa. Un niño se pone a jugar con una palita verde de plástico a hacer un agujerito. Y entonces el padre le entra una ternura y va donde su hijo y le dice, venga, vamos, y se pone a jugar con él. El niño, al cabo de 20 segundos, se ha cansado, pero el padre sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y termina haciendo un agujero descomunal, absurdo, eh, no se sabe muy bien para qué, que encima le va a mandar a casa con un lumbago de aquí te espero, pero tan contento. Ha habido esa conexión emocional profunda. Eh, ni siquiera se planteaba si iba a hacer un metro cúbico o dos, ni que iba a estar toda la tarde. Así que cuando hay juego tampoco hay proyecto, porque el proyecto impide jugar. Eh, el proyecto puede hacerte pensar que no vas a poder con ello, que, que no vas a tener el tiempo, la fuerza, la energía necesaria. Un, niño, cuando, un grupo de niños cuando se plantean parar la marea en la playa, no se plantea si va a tener tiempo o, o, o qué, le da igual, solo hay presente, eh, hace un muro que la marea se lo tira y lo vuelve a hacer una y otra y otra vez, se agota, pero también nunca hay frustración en el juego. Cuando un niño quiere colocar un palito vertical y se le cae y se enfada, es que no está jugando, porque hay frustración, eh, si insiste todas las veces repite unas operaciones, busca estrategias, es que es un juego. Así que más bien yo puedo decir lo que es un juego cuando veo estas connotaciones. ¿no? Y para discernir cuándo viene de fuera o cuando eh, a, a pesar de que sea una petición aparente de un niño eh, y entonces no es juego o viene de una necesidad interna, me planteo ver si este juego eh, le posibilita alguna conquista cognitiva, emocional, de un objeto, etcétera, o es seducido por algo externo. Hoy en día la mayoría de los objetos que da el mercado para jugar, las multinacionales del ocio, etcétera, son objetos que seducen y aparentemente los niños se supone que están apasionados porque no quieren dejar de hacerlo, jugar con maquinitas, por ejemplo. Es una seducción, pero no es un auténtico juego, no están conquistando nada. En todo caso, están siendo conquistados. Eh, para mí, jugar es algo inseparable de vivir, en, en el sentido profundo del término. Y cuando veo juegos que entretienen, que hacen perder el tiempo y que lo que sirven es para matar el tiempo, pienso que eso no tiene nada que ver ni con el juego ni con la vida, sino con el negocio. En todo caso, veo la creatividad de las multinacionales, pero no, no veo el, la capacidad creadora de un niño o de un adulto. O sea, el juego verdadero no, no es diferente para el niño de seis años que para el señor de 60, ¿eh? es, es lo mismo. Aparecen las mismas cosas, pasan por unas fases, es verdad, pero en esencia el juego eh, sigue siendo el mismo. Cuando un niño eh, pequeño pinta una figura radial eh, en, en, te das cuenta que está jugando eh, y cuando una persona tiene 60 años y pinta, hace una figura radial. Es verdad que no es exactamente igual la figura radial que, que puede hacer un adulto que cuando la hacía con dos años, pero en esencia bien, es, es lo mismo, es el mismo juego. Las variantes eh, son condicionantes que hacen que o se deje de jugar o se cambie unos juegos por otras actividades más entretenidas, divertidas, lúdicas, pero juegos, juegos, a lo mejor no son. Para mí, jugar a la lotería no es un juego, aunque coloquialmente utilicemos la misma palabra, no es, es otra cosa, puede ser casi una profesión, un vicio, o, pero juego, juego, yo, yo no diría... con juego en el sentido de todo lo que aporta el juego a una persona que está viva y por tanto está jugando. Para mí juego, jugar, investigar, trabajar son sinónimos, es algo vital que crece con cada persona, eh, si puede, si le dejan, ¿eh? claro. Sí. La primera cosa que pensé fue eh, la necesidad de, del cuidado en la grabación, porque en principio cuando el juego se filma se destruye, sobre, hay juegos proyectados, es decir, en los que uno se proyecta sobre un material, por ejemplo, modelar con barro, o pintar, o construir con madera, que esos se pueden filmar porque no les afecta tanto, pero cuando son juegos, digamos, corporales, bailar, eh, o, o juegos que se hacen con el cuerpo, eh, cuando se filman, se transforman en un espectáculo. Un niño se puede olvidar de una cámara cuando está dibujando, pero cuando está bailando no se puede olvidar. Juega, ya deja de jugar y actúa para la cámara. Así que lo primero que pensé es que hay que tener un cuidado extraordinario con esto. Nosotros en el taller de arcilla y en el taller de pintura podemos hacer fotografías, pero en el taller de movimiento no las hacemos, ¿Por porque hemos comprobado que, que, esto, que el juego desaparece. A veces la cosa es tan sutil como me llaman a una escuela a observar un trabajo que están haciendo y entonces llegan los niños al gimnasio y veo que van a... a jugar, tienen telas, ropas, veo cómo los niños se colocan estas telas para jugar, salen corriendo, pero hay un espejo en, en este gimnasio y cuando se ven reflejados, se recolocan todas las telas con las que iban a jugar para eh, elaborar algo con una imagen para, algo, para alguien externo, ¿no? Y dejan de jugar. O sea que a veces, por eso lo primero que pensé es este que tenéis que pensar cómo filmar, qué juegos filmar, para, para evitar que no se falsee al final del juego, claro. Sí, que mi idea de, de, de, de, en principio de un documental es que eh, hay que improvisar sobre la marcha y puede variar, es que no, no, la verdad es que no lo sé, puedo imaginar varias cosas, uno, que no vais a encontrar niños muy diferentes eh, en, ya no hay culturas muy diferenciadas. Encuentras, estás en el centro de París y no sabes si estás en Madrid o en Bilbao, casi, porque son los mismos comercios, las mismas señales, las mismas con los niños pasa algo muy similar. Con los juguetes pues están los mismos por todas partes. Habría, quizá pienso yo, habría que buscar dónde, mucho dónde, y con quién, y duplicar el trabajo. Niños que juegan, niños que no juegan. No lo sé. Pues pues si yo eh, hiciera un documental, yo documentaría mmm, toda la trayectoria de Arno Ester. Es algo que me gustaría hacer. Haría un, un documental. Se va a hacer, creo. ¿sí? Eh, esto sí que me gustaría. ¿no? Eh, yo siempre tengo una... Eh, una dualidad de pensamiento, es decir, por un lado quisiera hacerlo, por otro lado no lo haría nunca, que es filmar, por ejemplo, algunos juegos que sé que en el momento en que los filme los destruyo. En el taller de movimiento me gustaría filmar, pero sabemos que no podemos hacerlo. Y la gente me da muchas ideas, me dice, pon una pared de cristal, me siento un policía espiando, eh, o sea que no sé, pero un documental sobre la vida de algunas personas que crecen asistiendo al taller y que el taller les, les, les supone un espacio de transformación, de recuperación, de encuentro consigo mismos, a lo largo de, de, de mucho tiempo, piensa que ha habido niños en, hay niños en el taller que empezaron con 6 años y ahora tienen 30. Esto, esto sí que me gustaría. ¿Y cómo influye en el taller en sus vidas? Esto sí me gustaría. Esto algo, algo creo que se va a hacer. Y referencias de, de documentales, eh, hay una película que se ha hecho, en Austria, me parece, de niños que no han, eh, van a la escuela, que algunos ya tienen 40 años, nunca fueron a la escuela,